Nejo intle miláwa cubas púit, o anotáhtzin llegó a nákinik tikitilia. iktikis, mayot le notich ámoctema catlatiot, ik tikiis, o anochitla mayot le notich tema catlatiot, ik o anokón ik temactis o Na okonke que me hinc la mayot, amo úliz tema catlatiot yish la nubas puit, que ohkona mejo amu nonan con tlatiot, la na mukawah notich, nehua inubas púit, oan mejo antitzin yent la na kin notich momu kawa, oan neshi tlatiot, notich, amu úliz itlahnan nan con na notich. Y que la tiwisquesquillao que mehin tlamayot o anguaches, o amochivas hitich, que tlana notich, o anotlachtos namotoich mukawa, ishkontlatlánica tlénan coniki, o anyehuatzi isquaknan ishcoa nankonte macamik tlatiot, notachtzi nixilía o escapantlalilis, o anojkon monestía que no ech haces os kon cono hijo que no es hinna mechon las ojotas, yo me cabacaan no te echas tlanan con las camatíh teen no con que mehnez yo en las camatíh la o chinillo cono paquilis motich o anoh con es paquilis, yo me sé pantas ohtla na mechon tlas Amo se quita o yolilis ipampa ni yolohikniwan. Na zitsin, nand no yolohikniuan tlanan na mechon nawatia. inna mechon pues se tlakewal, keval, amo kmati tlenikchivo ni no yolohikniwan na mecho matilti no chitlenon nechi luis y no yen na mecho ancizino na necho pichpinke. Tlaye yen na mecho pichpin na mecho ancizino. One yon na mecho platiciti, son ya can tlatiot con tlatiot. on no chipamai. Ocon no chitlenan con traslánilis que no tachcin na mecho maktis. Jehnientlenin na mecho nawatia, somosepan